El día de hoy, cuatro personas intentarán cazarnos a Max y a mí, pero esta vez las circunstancias son muy diferentes. Estamos encerrados en un cuadrilátero de 40 por 40 bloques. Nuestra única forma de escapar es haciendo torres en vertical. Y la única forma de los cazadores para poder asesinarnos es por daño y por caída. Tienen una hora para cazarnos y cada uno de nosotros tiene tres vidas. Perdón por el audio, es un asco. Bueno, ya sí, eso, eh... Uno, va, dos, va, tres, vamos a encontrar los dos. 9, 10. No, pero. 10 oh. segundos, boludo. Uno. Bueno, 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi. No, vamos no. a ser 4 Mississippi. Ay, ay, subí, subí, subí, subí. Yo voy a hacer un puesto un punto poco más seguro. Acordate que tiene flecha. ¡Oh, amigo! Eh, vamos a ser más base, vamos a ser más tipo base. Vamos a ser tipo base acá arriba. ¡Irí sí, a metro! ¡Vamos! No, se murió Ok ¡No, no, no! Amigo, amigo Uy, si te voy no, no puede ser Ah, yo no, también tenía un problema, yo también tengo un problema ahora Me tiene metro acá ¡Ojo, que metro está ahí! Ah, bueno, en me mataron un no se vale la muerte 30. No, no, no, está bien Listo, ya está. A ver, ahora alguien que. ¡No! Okay. ¿Perdiste ¿Sí? las cosas? Sí. ¿Perdiste ¿Sí? las cosas? Sí. Ay, sí, ay. No puede... Pero boludo, no anda equipo inventario, ¿qué onda? No sé. Es que es no, no. Bueno. estás? ¿Qué te vas, eh? ¡Oh, oh, oh! La puta madre. Bueno, tengo una vida menos yo. Phantom, oh, Mames, amigo. 15 minutos, nada más. Sí, ya sepate. sé, pero lo pusimos en pacífico para no tener que ir comiendo, boludo. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> uh, qué buena. Ahí vivo, Seis vivo. Sí, sí, sí. Ok, ok, bien. Duba. Bueno, eh Tranca, yo te yo te yo los voy a iniciar desde acá. Acá zapete. ¡Oh! Acá estamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Ah. ¡Vuelto! ¿Qué hacen los niños aquí arriba Estuve intentando tirarme? ¡Ah, ¡Dios! ¡No! Ay, que ¡Me sale la mano! Uh oh, <risa> amigo! Me tienen harto ¡A bien? mí me tienen harto! ¡Déjenme tranquilo, boludo! Literal, amigo, el squid ¡El squid! ¡No! Ojo, está metro subiendo, está metro subiendo ¡Está metro subiendo! A Oco, el... papi, Saoco ¡Chao! ¡No, men a casa al fin Sigo viva me estás no, jodiendo. no puede ser! que ¡Metro! a casa metro no murió no no no no no no pero, ¿cómo no no no no no no no no no no no no me no no no no no ¡No! <ríe> no. Son el ¿Qué no Vamos a <ríe> <mixed> <rilen> ¡No! Tapame acá Amigo me rompiste los bloques que estaban abajo mío Chao Uh amigo sobrevivió ¿Qué problema? No ¿Qué? está el Squid! ¡Mate a metro! ¡Mate metro! Squid! ¡Soy yo! Es que estaba tirando Squid Ay amigo esto está re sigo aquí Amigo ahí hay agua me no es están bien. subiendo ¿Querés hacer misión y ir a sacar el agua? <risa> Cúbreme Chau ah, bien ahí! <risa> oh, Dame, se ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Te tiraron? sea, ahí vivo? Pues sí, es que sí <risa> ¡Vamos! Tenemos vos tres vidas, yo dos vidas Me voy <risa> Me voy <risa> <risa> <risa> Yo. Pero recuerda no. que el orco tiene infinidad Tranqui, tranqui, fue ¡No por, más! No ¡Oh! ¿qué? <risa> uh, uh, uh. ¡Qué! ¡Uh, amigo! ¡Qué! no. loco! No. <risa> <risa> ¡Ay, soy yo, soy yo, soy yo! Oh. ¡Ay! ¡Me toco! ¡Me tuve. Ahí, lo veo, lo veo todo ¡NO! no veo. No veo todo Dice ¡Ay! ¡Me Dice ¡Me toco! con toco! Ay Dios vi vi, vi, vi, eso, vi eso, definitivamente ¡Ay, no puede ser <risa> Pobre Knight, amigo, está haciendo mucho daño No sé ni dónde está Knight Yo estoy subiendo Y alguien me está intentando disparar, me parece Dios Que alguien me matas, Ayoi, what the fuck What oh. the fuck Uy, hola Phantom, ¿cómo estás? Hola Skr, ¿cómo estás? Todo va, Toguchi, Toguchi, Toguchi. ¡Ay, no! ¡No me vieron. Ok. Ok. Nadie me ha... Intentando hacerte la... No, no, no. No, no, a tiempo, huevón. huevón ¡Ay! no, no. No, ¡Ay, tu mamá es squid La tuya? <risa> espera, pero espera, espera, espera, espera, espera, que se me atreva el toque. No, no te espero <risa> Ay, ¿qué haces? <risa> pero ¿qué hiciste, pelotudo? <risa> te quedé <risa> una vida también es un tarado Amigo, no, me, re me resbalaste, tipo, me diste el flechazo a mí Phantom, por favor, no. no te mueras, que te queda una vida y a mí también No voy a poder soltar pero... Hay ¡Ay tengo lag! ¡Tengo lag! ¡Tengo lag! ¡No! ¡Es cuide, ¡No! ¡Es cuide. ¡No! no. Me mato el lag boludo! ¡Me mató el lag! ¡No puede ser! No. Y ese puente Ligo, rompe el boludo Amigo puedes callar <risa> ¡Vamos! ¡Vamos! <risa> ¡Vamos! ¡Sí! A ¡Oh! Uno menos. ¡Ahora Night ¡No! ¡Amigo! Te van a tirar, te van a tirar de abajo, te van a tirar de abajo. Ay. No. ¡Oh, de la puta madre! Ay, oh, no puedo ¿qué le pasa? Tirar. ¿Quién me mató? Se pegó una flecha, creo. ¿Qué? Ah, bueno. <risa> ¡Ah! ah bien malo. No, no les kiqué, no les kiqué, no Tarde. No, sí. Así que, ¡Ay, la me... Sigue. No. Amigo. No. No, no, me, pone, me pone no, no, no, no, no, no, no, la, la no, hay <risa> Amigo puso 28.812 bloques de TNT Bueno, vamos a esperar a que termine de explotar Porque Phantom Invite no se puede salir del Minecraft Tiene que salir, pero el mini que cerrar por completo el Minecraft Va a desconectar el No respuesta. me jodas, no me jodas No me Se me trabó el Minecraft no. <risa> Yo puede hacer, es, no Maxi, ¿me estás hablando en serio? Tipo, sigues colocando TNT.